llamado limonar el limonar es el mío y vamos para el sur esta es esta manzana, manzana de saber y vamos para donde para el sur vamos para por aquí todo este hasta Caldas mapas a bueno, vos no le han quitado el corrito es, este, no de esta 47 a Llover. No la lluvié en los paraños. Y eso sí lo es cierto, los, los blanquitos. Ah, media hora. Tres y media. Este es Cinepolis. que va a ser la conferencia? puras crispetas no se sé si alcanzan a ver pero eso es, ¿eso es una pantallota que <risa> hoy tan grande y aquí están a sentar los expositores y tienen un auditorio de 300 alumnos bueno ahora lo llenen que esto se reventar internautismo y las escuela ¿Quieres en este momento? Cuando vine es el reticente a la sala. ¿Qué siente Farce pa, previo a llenar esta sala de 300? No, pues mira, ya esto está que se llena. Eh, Pablo, ¿de qué largo necesita el cable de audio? 3 o 4 metros. 3, 4, 5. 4 metros, 4 sí. metros, metros. Ah, y bueno, pues nada, muchas expectativas. Ahorita van a ver la cantidad de personas que van a ver aquí mm. adentro. Se va a llenar. Y es que están afuera, están afuera. Haciendo sí, fila. están haciendo fila y bueno, pues nada, muy emocionados. Estamos, que nos hacemos chichi de los la, de nervios. ¿Y por qué les dieron pasaje y los tienen comiendo aquí y, y le invitaron a esa salota de estas? ¿Ustedes qué tienen para decir? Ah, yo no sé, huevón, Pues que la gente se deja tramar de esos paisajes. <risa> <risa> <risa> están tan... que Y te duplicamos parece que siente? Resulta y sucede que estamos esperando aquí, eh, faltando 15 minutos para que empiece la exposición, la, la, la conferencia sobre YouTube. El... La pantalla. cátedra. La cátedra. Y miren la cantidad de gente que vino. Espera, espera, silencio. ¿Verdad, que sienten? No, no, colaboradores. Ah, yo que era un fan. No, sé sí, son los de Sofue Masivo Ellos son que poder. hacen parte de la, uh -huh. de la charla también. Lastimosamente, no y con el no hay internet el día internet. No, no, La velocidad del internet que si no, o sea, si es móvil, usted pues quiere que ir hablando y mientras va haciendo el tiempo. Por aquí estamos, una prueba del día del internet. ¿Qué hacemos por conectarnos? ¿Y vas a conectar qué, por Tigo? Sí, la señal de ti funciona. Pues vamos a ver, esperemos que sí. Si no, Muchachas, y no tan muchachos pues, pero animados por la vida. Buenas tardes, bienvenidos. Eh, en un momento vamos a comenzar. Siempre hay cosas de último minuto para cuadrar, es la ley de la vida. Colombia, así que vas Eh, los, los que quiero que me digan con sinceridad cuántos de aquí entran porque no había que entrar con boleta. Díganme, pónganse la mano en el corazón y digan yo entré porque en las otras salas tiene boleta y aquí no. Muy buenas tardes, muchas gracias primero que todo por venir, por regalarnos unas horitas de su tarde. Sabemos que esta convocatoria pues fue tirada por varios medios, eh, esperamos pues que la hayan acogido de buena manera. Nosotros queremos compartir, compartir la experiencia que hemos tenido como eh, productores de contenido para la web. el sí. este Día del Internet, ¿cierto? Casi que la celebramos sin Internet. Afortunadamente, Tigo llegó a salvar la jornada, un aplauso para Tigo. Oh, okay. Okay. Hey, mamá, eh, ¿Chucky me habla? me dio su tico No, es falso, es toda falsedad. Yo no estoy hablando más calidad tenga un video va probablemente a ser más visto que cualquier otro para eso pues hay que tener mucho muy en cuenta la luz con la que trabajes la resolución del video con el que trabajas porque youtube ahorita permite trabajar en no, te da otra opción si sos partes que ahorita vamos a, a llegar a eso si sos socio de youtube, si estas disfrutando de youtube te da la opción de no darte plata por el video ni el, el audio perdón, sino por simplemente el, el video lo que llega a la plata que llega a, esa, a ese video tuyo, la, la parte de la audio se la va a llevar sí, sí, sí. son IBM, al igual que los, los, los... los dos. Lo que pasa es que el que más no, si ha visto más es este. Sí, sí. Eh, inclusive están vendiendo muñequitos, quedado, el... si quieren de guau vamos y ya ustedes en otra actividad los dejamos. donde ¿Nos eh, vale. pues pueden esperar un momentico? Vale, a que vale. vamos de, de, de guau, Date los 500, así los... Eh.